Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a hacer otro videito cortito, ya que volvió el Marketplace hace un rato. Todavía siguen caros los precios, así que por favor no compren. Esperen que baje un poco más. Sigue estando caro. Y otra noticia es que... se ve que los... ¿Dev? ¿Vendieron? Nuevo anuncio de Coin2Fish de los administradores, dice Hemos hecho una venta de 892.500 token acorde al porcentaje de desarrollo y de marketing que gradualmente nos pertenece. Pagaremos salario y coste de mantenimiento, mejoraremos el nuevo modelo 3D, además de expandir la comercialización del juego. Queremos agradecerlo a todo el grandísimo apoyo que estamos recibiendo. Continuaremos trabajando muy duro. Hemos habilitado el Marketplace después de mejorar la interfaz para evitar la compra-venta de bots. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Así que bueno... Como verán, el Marketplace ya está funcionando, pero los precios todavía están caros. Más, con esta salida de los tokens, se fue en picada el precio. Pero bueno, vamos a ir holdeando, gente. Les recomiendo seguir holdeando. Lo bueno es que los peces van a dar más corales. Si nos fijamos... Los peces nos estaban dando, este me estaba dando cerca de 2, ahora me está dando 3. Y este me está dando 1 y pico, ahora me está dando 2. Así que bueno, seguimos holdeando. Lo bueno que cuando suba, cuando salga la beta, o sea, de que termine la beta 3D y salga oficialmente para todo el mundo. Estoy casi seguro que el token va a subir un montonazo, así que ahí es donde vamos a aprovechar a comprar muchos huevos. Así que bueno, eso es lo que quería contar gente, muchas gracias por ver el video y por el momento sigan comprando cañas. He visto que en Telegram muchos están preguntando por el tema del shop, el shop está acá en el zorrito y acá ponen shop para poder comprar las cañas, que ahora se fueron bastante. Pero bueno, ya va a bajar gente el precio cuando suba un poco remonte, fíjense...